El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha visitado la localidad de Molina Aragón en una jornada sobre la troficultura. Es una orden de ayuda para fomentar el cultivo de la trufa en, cultivo, en zonas de cultivo eh, con pendientes inferiores al 8%, de tal manera que, ...aprovechemos la presencia de la encina y del quejigo... ...que son las especies más, eh, bueno, más eh, factibles para este tipo de cultivo... ...y que desarrollemos una industria vinculada a la trufa... ...aquí en la comarca de Molina... ...pero también en la Alcarria, en, en esta misma provincia... ...la provincia de Guadalajara o en la Sierra Norte... ...y en otros lugares de las provincias de Cuenca y de Albacete... ...esa es la parte más importante de esta línea de ayuda... ...pero también hay eh, dos opciones más... ...una para la regeneración de la dehesa en Toledo... Y ...y Ciudad Real fundamentalmente... ...y otra también para la reforestación... ...para la forestación de tierras agrícolas... ...en superficies de más de un 8% dependiente... ...son 3,7 millones de euros... ...para ayudar a los agricultores... ...a los eh, habitantes del medio rural... ...a implantar el cultivo de la trufa... ...vinculado al quejigo o a la encina... ...o a las otras especies que mencionaba anteriormente con una ayuda que va de 1.100 euros por hectárea a 5.700 euros por hectárea en la implantación y luego un mantenimiento para cubrir la pérdida de renta de los primeros años en los que no hay producción y también la reposición de las marras que se produzcan durante esos años. Durante 12 años, 235 euros por hectárea. Esos 3,7 millones de euros se ponen a disposición de todos aquellos que quieran invertir en el medio rural, que quieran buscar una alternativa desde el punto de vista económico y tienen hasta el 13 de mayo para hacer su solicitud. Es una ayuda en la que tenemos muchas expectativas puestas, sobre todo en esta comarca, que es un lugar que necesita de alternativas razonables que hagan que la gente se quede a vivir voluntariamente en los pueblos, en la comarca de Molina, en el señorío de Molina y que además invierta empleo. Es una alternativa buena porque este cultivo... ...se recoge en invierno y exige la presencia durante esa época del año... ...que es donde más problema tenemos desde el punto de vista... ...del poblamiento del territorio. Por lo tanto, con esta línea de ayudas... ...probablemente estamos haciendo la mejor apuesta... ...por el desarrollo rural que podemos hacer en este momento... ...en la comarca de Molina. Tenemos una gran ilusión... ...en que la línea sea un éxito y vamos a trabajar... ...junto con los agricultores, junto con todos aquellos que quieran invertir... ...en este sector que es un sector en auge, que tiene mucho futuro y que cada vez se vincula más a esta comarca, cada vez se reconoce más la trufa de la comarca de Molina de Aragón.